Por ahí se está rumorando de que se está desmoronando esos castillos que estaban supuestamente tan fuertes. Me refiero a los castillos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Algo se está hablando en los pasillos de que se está desmoronando se está demorando por ahí ciertas bases y ojo a esto, uno solo, uno solo que caiga y detrás se van los otros porque independientemente nos promuevan unas ideas diferentes o nos den conceptos diferentes estamos hablando de lo mismo, de un régimen, que es un régimen donde tienen oprimido al pueblo como es el caso de estos tres pueblos, donde tienen oprimido a la gente, donde la economía está por debajo donde se está aguantando hambre, donde no se puede hablar, donde se es perseguido, torturado y en peor de los casos, desaparecido. Esto es algo terrible. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes protesten porque los jóvenes son el futuro del mañana. Yo les digo a los jóvenes protesten, sí, pero ojo, protesten por una muy buena educación, protesten por una muy buena economía, protesten por un buen futuro, protesten por un cambio, pero no protesten por una ideología que esas ideologías son baratas. Estamos en pleno siglo XXI y no podemos ir como pendejos detrás de un bobalón que dice sabérselas todas como hizo en su momento Hugo Chávez, ahora lo está haciendo Nicolás Maduro, Díaz, Canel, Ortega, Arce... O sea, un poco de dicharacheros que saben hablar en su momento y sencillamente convencen al pueblo de que ellos son los salvadores. Pero si vamos a mirar la realidad, esto está totalmente acabado. Por eso en Cuba se manifestaron los jóvenes. Los jóvenes salieron a decir, ya no más, acabemos con esta vagabundería. Estos son vagabundas de turno y no podemos caer en el juego de ellos. Hay un dicho que decía mi abuelo, onceado mandamiento, no dar papaya. 12 mandamiento, aprovechar cualquier papayazo. Y aquí va a pasar algo muy muy bueno en esta noticia y quiero que la vean, pero se la voy a decir más adelante. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está rumorándose y se sienten pasos de animal gigante, donde la Corte Penal Internacional dé un veredicto positivo. Estaríamos hablando del fin del régimen de nicolás maduro testimonios de horror familiares de víctimas enviaron sus declaraciones al nuevo fiscal de la corte penal internacional de la Allá. Lo único que el pueblo está clamando es justicia Por eso pidieron, pidieron a Karim Khan que condene a la dictadura chavista En Venezuela no existen los derechos humanos Denunciaron en el foro, relataron cómo fueron asesinados sus seres queridos Y las prácticas sistemáticas de persecución, represión y tortura Estos son unas joyitas de la corona que mejor dicho ni para qué recordarlo Eso da hasta pereza hablar de esos señores Karim Khan asumió como el nuevo fiscal de la corte penal internacional CPI, un cargo en el que podría pedir la apertura de una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro. Oiga, eso sería mejor dicho, yo creo que después de pasar una pandemia tan brava como esta, que nos dieran de regalo a nosotros, que de niño Dios, que ya estamos muy cerca, después de salir de esta pandemia que queremos celebrar en grande, ¿cómo sería bonito un regalo que nosotros pudiéramos decir acá? Fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Uy, eso sería con bombos y platillos. Les voy a decir por qué y ustedes van a, a tomar análisis. Pero antes de eso, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Dicen los comunicados, los que dieron sus declaraciones, dicen en las protestas ellos disparaban directamente a los manifestantes a quemarropa. Es lo que enviaron a la Corte Penal Internacional. La Guardia Nacional quería que ese día muriera alguien y esa suerte la corrió mi hermano, relató la madre de un oficial. La Guardia Nacional Bolivariana salió a matar por orden del régimen de Nicolás Maduro para que la gente se aquietara, como estaban tan alborotados, y entonces ellos sencillamente dicen, arman a un poco de gente y... No se supo de dónde vino el disparo, como no dejan tener cámaras, lo único que se puede, es, se graba en un celular y nos lo pasan a nosotros por debajo de cuerda, como dice el dicho, pero fue la única forma para que se aquietara. Entonces ellos sencillamente no hacen disparos al aire ni balas de salva, sino allá a quemarropa, como decía jaime garzón en su momento le dieron seis tiros al aire al aire de sus pulmones en venezuela no vale nada que uno investigue y entregue pruebas así las entregue directamente a la fiscalía como yo lo he hecho lo que ellos esperan es que pase el tiempo para que eso quede así pero acabar con la vida de un ser humano no es poca cosa eso no quedaría así ya que la fiscalía al igual que el fiscal Tarek William Sapp pertenecen a la misma rosca de asesinos. La fiscalía venezolana no actúa de buena fe. La única ley que funciona en Venezuela es la de instigación al odio y es para acusar a todo el mundo. Es la ley que aplica más nada. Ustedes saben, ¿no? Ellos se inventaron esa ley del odio porque, o sea, que lo que ellos hacen es en defensa. Pero lo que hacen los demás es incitar al odio Y por ello tienen un pie en la cárcel o les toca desaparecer Esa es la famosa ley del odio De manera descarada la jueza que llevaba el caso Dijo que los funcionarios actuaron en nombre propio y no en nombre del estado Por lo cual se desestimó investigar la cadena de mando O sea lo que hacían en esas, en esas protestas era que llegaban y mataban a uno, dos, tres Iba un juez y el juez decía ellos no actuaron por orden del gobierno sino en nombre propio entonces no se puede hacer nada Tocó dejar a esos muchachos así. En estos momentos es donde se debe aprovechar para contraatacar. Yo les dije a ustedes, mire, este es el momento, claro. Este es el momento de contraatacar al régimen. Lo dijo un alto oficial del cual mantendremos su anonimato y es un oficial activo. Ya que en estos momentos la dictadura de Maduro está más preocupada por las elecciones venideras y así aferrarse al poder. Ojo, recuerda lo que yo les decía, papaya puesta, papaya partida. Aquí están dando papaya porque ellos están preocupados en este momento por las elecciones. Y aferrarse, a, aferrarse al poder pero están dejando esto quieto. Ahí es el momento de manifestarse, porque le cuento que donde estapen esto, ¿sabe para qué les va a servir esas, esas, esas elecciones? Parará. Es así como los militares y sus esposas luchan, luchan por el poder político en Venezuela. Aspiran a ser candidatos por el chavismo en 14 gobernaciones. En estos momentos hay una guerra interna entre, entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Así salgan por televisión abra, abrazándose como amiguis, como parceros, están en una guerra interna Disputan sin concesiones Mientras exhiben una pretendida unidad Frente a Caracas Frente a las cámaras de televisión Estado por estado A quien apoya cada uno de los comicios internos del régimen Muchos de los oficiales de la Fuerza Armada Oígase bien Muchos de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que han gozado de privilegios Con cargos administrativos o militares Se resisten a alejarse del poder ¿Por qué? Porque se les acaba esa tetica es así como en la Asamblea Nacional hay 15 militares que salieron como diputados. Otro tanto ocurre con las aspiraciones de quienes, quienes han sido gobernadores y ahora quieren repetir o regresar al cargo, unos de la mano de Diosdado Cabello y otros de Nicolás. Pero si miramos la realidad... Estos personajes no están luchando por darle una solución al pueblo venezolano, están luchando por mantenerse en el poder. O si no, clara muestra de la deserción de venezolanos hacia otros países. Según datos recogidos, oígase bien, la Organización de Estados Americanos OEA advirtió que la migración venezolana puede llegar a las 7 millones de personas a finales del 2021, superando el éxodo de Siria considerado el mayor del mundo que hasta el momento va en 6,7 millones de refugiados que han abandonado ese país la oea advirtió que para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos de no haber una solución política económica y social al corto plazo se estima que podría haber más refugiados venezolanos que los mismos sirios la potencia petrolera está sumida en, un de, en una debacle económica y social hace más de 20 años pero se agudizó desde la llegada de ese gran farsante de ese señor que no sabe ni dónde está parado que llegó al poder desde el 2013 del señor Nicolás Maduro cuya legitimidad la OEA desconoce por considerar Viciada su reelección en el 2018 La comunidad internacional lo pide Abajo las cadenas Organizan una concentración en Miami Para pedir la libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Varias organizaciones de Miami convocaron para este sábado un acto al aire libre en apoyo a la democracia y la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bajo el lema Abajo las cadenas y con conocidos artistas en el escenario. El sábado por la tarde en el Bikefront Park de Miami. Se realizará un evento el cual es un llamado por la libertad, todos unidos por Cuba, Nicaragua y Venezuela en una sola voz, fuera basura, fuera régimen. Durante el evento solo se escucharán canciones con mensajes de libertad y esperanza para los tres pueblos bajo regímenes autoritarios. Al completarse la primera semana después de la primera ronda de sanciones contra el régimen cubano por la brutal represión, contra los manifestantes esto es duro pero vuelvo y digo cuando dan papaya hay que aprovecharla sencillamente aquí en este momento cuba está más preocupado por mirar a ver cómo se se lucra porque en este momento están jodidos están cortos de billete nicaragua está próxima a elecciones están preocupados de cómo robarse en esas elecciones presidenciales venezuela está ocupado en las elecciones a gobernantes y a alcaldes y están preocupados cómo robarse en esas elecciones ahí es donde está el papayazo para que sigan actuando bajo protestas con una mira lógica, con un norte claro y yo les digo, el pueblo se une y esa basura de régimen se acaba. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.